Ah. Está medio raro, yo tengo mi destello. Sabe que son pequeños. Yo pienso a rapear, sabe que yo le poco Porque no tiene estilo, sabe que le enseño. El beat está un poco bajo, lo mando al carajo, es aquello. Mejor suben el volumen, pero bájenselo a ellos. Oh. Para poder sonreír Dime a que te pasó, mi bro Tú dices que en el show das flow Está como saturando el sonido Pero no me he ido Porque yo estoy pendiente de este show Dar todo lo que pasó Quiere que le active mi sensación, Entonces no hagan que vayese En ese momento se ponga en modo robo. <Risa> <Risa> wow, wow, wow. no <Risa> juro que estoy improvisando siempre Yo tengo este flow desde enero a diciembre De su piña que anima a toda esta gente Él tiene flow es suficiente porque se traba en medio del compás, parece que al robot ahora le falta aceite. ¡Ay! Pero no, no se, mira como yo lo rimo, sabe que se crece, ¡Ay! habla de... Mi compañero, entonces de olvidarte no quiero Que tú haré tu articulación Si fallo yo, falla tu cuerpo entero ¡Oh! Sabes que en ese momento yo lo contemplo ¡Oh! la gente no entiende Qué es lo que está sucediendo ¡Oh! Disculpa, solamente ¡Oh! en este momento yo vuelvo ¡Oh! Mencionaste el paso del robot Dime ¡Oh! qué se sintió verlo en vivo y directo ¡Oh! Siempre, siempre, 10 y repetir Manos arriba, llego sin compito. Espera que el se que le gane cuando complico. La vieron en vivo cuando estaba mi equipo. ¿Y qué pasó? Cortocircuito Cortocircuito, si la vino campeonato. Eso es lo que decía mi pana, verla en vivo y en directo No me cambió nada, es parecida a la primera Solo que más forzada. ¡Oh!